Y en el podcast de hoy, como estáis viendo, estoy en un, en un escenario completamente diferente al que estáis acostumbrados, al que estoy acostumbrado, yo también, porque hoy estoy en casa de Borja. Borja es un profe de español, que tiene un podcast, que se llama Más que siesta, pero bueno, ahora nos va a contar él un poco más de quién es él, y a qué se dedica. Bueno, eh, si os estáis preguntando qué hace este plato justo delante de, de, de ti, Vicente, qué hace este plato con chipirones, que si podéis ver, estos son los chipirones. Ahora os lo vamos a enseñar en el vídeo. Eh, voy a grabar este podcast, ¿por qué? Bueno, porque una de mis estudiantes de la Academia de Español Online, me envió una pregunta, y me dijo Vicente, esta eh, se llama Beatriz, y bueno, me dijo Vicente, he estado en España, y he pedido chipirones en un restaurante. Y bueno, si me estáis escuchando en Spotify, tengo justo delante de mí, un plato de chipirones. Chipirones con patatas a lo pobre. Y bueno, esta estudiante me dijo, Vicente, ¿cómo podéis pedir chipirones? ¿Cómo podéis pedir chipirones? Pero, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo podéis comer este tipo de comida? Y he dicho, bueno, quizás es buena idea grabar un podcast eh, y, y, y les enseño lo que solemos pedir aquí. Entonces, bueno, he, he grabado este podcast con, con Borja y, eh, bueno, pues he cogido también un menú. Aquí lo tengo, un menú de un restaurante que vende pescadito frito. Es una freiduría de pescado. Y he cogido este menú, y ahora voy a hacer la colaboración con Borja, y vais a ver qué podemos encontrar en un menú, en un restaurante de pescadito frito, en España. Pero bueno, antes de empezar, quería recordaros que, si os suscribís a la Academia de Español Online, os podéis descargar todos los PDFs de los podcasts con vocabulario, actividades, eh, con la transcripción, etcétera, etcétera, incluido este podcast. Y aparte, tendréis acceso a todos los cursos de la Academia de Español Online, con actividades, etcétera, etcétera. Y me podréis enviar vuestras preguntas para que las responda en el podcast, como hizo, como hizo Beatriz, en este caso. Bueno, pues no os doy más la data, y empezamos con el podcast de hoy. ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, aquí estoy con, con Borja... Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bueno, estoy... pues me, me pasa lo mismo que me decías tú a mí antes, sí. estaba un poco nervioso y no uh -huh. sabía por qué, pues yo estoy en las mismas. Estás en las mismas, ¿no? <risa> no sé por qué. Efectivamente. Es que Borja y yo hemos grabado dos podcasts, uno para, para aquí, para Spanish with Vicente, y otro para, para su podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Mi podcast es Más que siesta. Uh -huh. Ya esta en la tercera temporada, empezando con la tercera temporada. Que estamos muy contentos y es más que nada pues lo que estamos haciendo. Entrevistas, conversaciones, siempre con, con personas, hablando. Eh, hablar, efectivamente. hablar. Y una pregunta, ¿por qué se llama más que siesta el podcast? Tengo bueno, curiosidad. Eh, pues es muy... Eh, bueno, yo, yo soy un fanático de la siesta, ah, ¿vale? Amigo. Entonces, también he vivido en, en muchos bueno, en países, de frío, he estado en Alemania, he estado en Suiza, he estado en Inglaterra, he estado en Polonia, y después he acabado aquí en España. Pero, eh, en todos esos países donde he estado, he querido siempre respetar mi, mi poquito de cultura externa claro, que claro, es claro, la, claro. la, la siesta. Entonces, claro, eh, todas las personas que me conocían pues decían, "Joder, este chico siempre está durmiendo la siesta, <risa> siempre está de fiesta, claro. siempre está." Entonces, marcaba como el típico protocolo de español, el típico sí. caché, ¿no? Claro. Entonces, lo que lo que quería hacer era pues demostrar que los hispanos, porque el español no es no es de España solamente, uh -huh. es de en América, bueno, el español, como me decía un Luis, un chico mexicano en el, en el programa, el español es del mundo. Claro. ¿sí? Y es una realidad y una cosa muy bonita sí. que él dijo. Entonces, yo quiero demostrar que los hispanos, que los españoles, que los latinos, somos más que toros, más que paella, claro. más que. Sí, más que, que no que siesta, somos el ¿no? típico estereotipo de Efecti... paella, toro, ole, ole, ¿no? Efectivamente. Entonces, aprovecho. Ese, ese más que si sí está, y en el programa hemos tenido a todo tipo de hispanohablantes y, y, bueno, de España de todos lados, pero también de Venezuela, de Argentina, de Colombia, México, de, de, de Ecuador, de Paraguay, de todos lados. De ¿no? Paraguay, de todos lados. Entonces, sí. para hablar de eso, de, de, de, la hispan de nuestra, nuestra de cultura, raíz. ¿no? Un poquito más allá de sí. los estereotipos, ¿no? Uh -huh. Eh, Borja, como ya sabes, eh, bueno, yo se lo he explicado a ellos antes, pero a los que nos están escuchando, a los que nos, y a los que nos están viendo eh, desde YouTube, que aquí tenemos un plato de chipirones. ¡Chipirones! De chipironcitos. Y bueno, eh, bueno una alumna mía, eh, que se llama Beatriz, me dijo que lo pidió, se lo sirvieron, en un, no recuerdo, mismo en un restaurante aquí en España, Ajá. y que dice que fue algo muy raro, que ¿cómo podemos comer chipirones? O sea, ¿cómo podemos comer chipirones? Y yo le dije, pero... pero si, si están buenísimos, ¿no? Si están súper buenos, ¿no? Yo lo tengo aquí delante, y sí. me está costando... Vamos. Sí, ahora vamos a, vamos a probarlos, ¿vale? Vamos a probarlos. Eh, Borja, o sea, ¿por qué crees que a esta alumna le puede resultar tan tan tan raro los chipirones? Porque... Bueno, supongo que, que la forma sí. no, no invita a, a, a querer pensar. ¿no? Una vez tenía una, un alumno polaco cuando estuve sí. allí en, en una academia en Polonia y me decía que allí en, en Polonia... Eh, bueno, eh, ahora mismo, para los que estén viendo ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente. en el vídeo, está uh -huh. enseñando Vicente lo que es un chipirón, y un es como chipirón. imaginar un pulpo, ¿vale?, para los que nos estén escuchando. Un calamar, pues, ¿no?, más o, es, o es, menos. Un calamar. Es un, un calamar, calamar, sí, más o menos. Pero um, un, en un tamaño muy, muy reducido, ¿no? Tiene sus tentáculos, tiene su, su cabezón, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tiene esa textura de, de bueno, calamar, ¿eh? como tú dices. Sí, sí. Además es que, se, me, se me está haciendo la boca agua, ¿eh? <risa> y, y lo que lo que te decía que bueno pues que una vez un, un alumno también le parecía de forma extraña que nosotros comiésemos langostinos o, claro, o gambas wow, qué buenos. y le digo pero cómo puede ser si eso está buenísimo si sí, eso, sí, eso es sí, un manjar sí. y en Polonia sobre todo no sé por qué la gente, la gente como que, que se echaba un, un poco para atrás con, sí. con el tema de, de las gambas qué fuerte y yo digo yo digo bueno pero si eso está bueno cómo es que no te y me dio un ar, un argumento muy válido dice es que son como las cucarachas del mar. Sí, y, e, y, y es verdad, o sea, yo no voy por la calle y veo una cucaracha y digo, esto tiene que estar muy bueno en un caldito. Claro, <risa> ¿sí? claro, claro. Eh, entonces, siempre me ha gustado imaginarme esa primera persona que se comió una gamba y dijo, esto está de buen. Claro. ¿no? Tiene sentido, ¿no? Tiene que sentido, y la verdad... Y también esa estudiante me dijo que le llamó mucho la atención el pulpo. Ah. También, en general, pulpo, los calamares... Y es verdad, es ese es choque cultural, porque en España, pedir pulpo, o pedir esto, chipirones, porque ¿no? Esto viene de una pulpería. ¡Claro, efectivamente! O sea... de, de hecho, de hecho aquí viene lo bueno del podcast, es que... Eh, bueno, Borja ha comprado antes esta ración, antes de grabar el podcast, que bueno, los que nos estén escuchando en Spotify, tenemos justo delante, un plato, un plato con, con chipirones a la plancha, y patatas a lo pobre, como sí. acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Pero Borja, cuando ha comprado esta ración en el restaurante, ha pedido un, un menú. Vale, eh, bueno, es un restaurante, en realidad es una freiduría uh -huh. barra pulpería, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer un pequeño... Oh, lo voy a poner en español, no en inglés. Sí. Lo voy a poner en español. <risa> bien. Vamos a hacer un pequeño roleplay, un pequeño juego, y digamos que yo le voy a dar el menú a Borja, Venga. y voy a hacer como si fuese el, el camarero de este restaurante, y, uh -huh. le y le voy a preguntar, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quiere, no? ¿Pero me lo vas a traer o no? Eh, no. <risa> no, porque no puedo cocinar. <risa> no puede, no puede. Para la próxima. Pero bueno, así ellos, ellos pueden, eh, digamos, ver, a lo mejor hay algún plato por ahí, que, que, que, que para ellos, para los estudiantes que no están en España, no tienen una relación con España, pues, les resulte algo muy raro, ¿no? Ah. Y bueno... Bueno, a mí, a mí de, todo, de todo esto, ya me cuesta... Sí. Eh... Es un menú bastante grande, ¿eh? Hay que decirlo, que tiene, ¿cuántos platos bueno, tiene? Está el número ahí, son... ¿no? ¿no viene el número? No, no viene ahí. el número, no, no. no. Bueno, no, sí, aquí viene 51... 51 platos. 51 en platos, total, sí. sí. Exactamente, de, 51 de comer, platos. 51 platos. ¿Qué te pedirías tú? Vamos a, vamos a empezar primero. ¿De beber qué pedirías? Uy, de beber. De beber cuando. Me gusta mucho la cerveza, pero sí que es verdad que cuando tomo algo de pescado, sobre todo, bueno, lo que es muy, muy famoso. Sí. Es que nosotros además no le decimos pescadito, que sería claro, se realmente. Pescadito, ¿no? De hecho, Pescaíto claro, en el pesca... menú, me dejas que se lo enseñe. Bueno, los que no sé estáis escuchando en Spotify, lo voy a enseñar, ¿vale? Cómo pone pescadito. O en redes sociales hecho, también lo podemos poner. Una en foto el menú de... no pone pescadito, sino mm. que pone pescadito. O sea, imagínate hasta dónde hasta, donde, la, la, la, la, hasta dónde llega. Exactamente. El, el, el nombre. En lo que Efectivamente. Tú vas a comer es pescadito. Pescadito frito. Y yo de aquí me como todo y me pido una doble ración y me, doble. Y, y, me, y no me no me sobra nada. Ven, vamos a empezar por los entrantes, ¿vale? Entrantes okay. y ensaladas. ¿Qué pedirías mm. si fueras a un restaurante? Mira, yo soy muy los boquerones en vinagre. Boquerones en vinagre, que, vale. bueno, ya, ya hemos visto que el vinagre se puede tomar hasta con patatas, ¿no? Claro. Pero, pues los boquerones en vinagre, que a lo mejor puede ser algo también que, que choque un poco a, claro, a, a, a encontrarse en vinagre. Las berenjenas con miel, yo no sé a ti, pero a mí me flipan. Ni, fu, ni fa, tío. No, ni funifa. Ni, fu, ni fa. A mí me flipan las berenjenas. Sí. Con sí, sí. Porque yo, o sea, las berenjenas, la berenjena la fruta, pero está troceada frita. Y se pone miel de caña, que es una miel que es más oscura, sigue siendo dulce. Y a mí, a mí me encantan la, las berenjenas. Al, al principio no tanto, pero ahora ¡Guau, croquetas de marisco! ¡Guau, qué buenas, tío! Es, esa... ¡Croquetas de marisco, si tío! Es que... ¡Qué buenas! Si es que ya te he dicho yo que, que esto era poco para nosotros. Sí, sí, sí, qué bueno. Y además, ¡Buah! una cosa que a lo mejor cabe a destacar es que yo, por ejemplo, cada vez que voy a, a esta freiduría en concreto con la familia, con sí. los amigos. Siempre pedimos un poco de todo. Claro. Para compartir. Es decir, si yo me pido mi plato. Eso por ejemplo cuando yo he traído amigos, le ha chocado un poco. Claro, claro. Aquí? Pedimos, si somos cinco, pedimos siete raciones o siete medias, ¿no? Todos, todos comen de todo. Claro. Entonces yo no me quedo solamente con mi plato de chipirones. Yo, yo comparto con. O sea. Comparto mi plato y espero que todo el mundo coja. Efectivamente, y después se divide la cuenta y cada ahí se hace una parte bueno, proporcional, ¿no? Entonces tú bueno. te quedas con las croquetas de marisco. Croquetas de marisco, tío. Yo pido berenjenas con miel o boquerones sin vinagre, ahí, me, ahí, ahí, ahí. ¿Te gustan las patatas bravas? Me gustan las patatas buenísimas, bravas. Buenísimas, a, a mí también, tío. He unas patatas bravas en León que me han, me han cambiado. La vida, vida. ¿no? O sea, yo es la, que, ya, no puedo, ya no concibo las patatas bravas igual. Que es que las patatas bravas... Tengo un amigo que me lo ha dicho, me dice, tío, tú tienes unas en tu restaurante, él, él es director de un restaurante, me dice, tú tienes unas buenas patatas bravas en tu restaurante, y está siempre lleno. Sí, sí. Y me lo dijo así. Y es verdad, ¿eh? es muy difícil encontrar un restaurante donde estén muy bien, muy bien las patatas bravas. En León, el sitio que te digo, es sí. muy popular, no me acuerdo del nombre, si quieres sí. te, te lo escribiré... Eh, con tu cerveza te dan sí. tu tapa de. Wow, de, bravas. de bravas. Qué o sea, bueno, tío. Pides, oh, y qué lo único bueno. que te traen son patatas bravas. Bravas, ¿no? Y bueno, ahí te puedes hinchar a comer. Wow, qué bueno, tío. Wow. Como en Granada, que pides una caña y te dan una ración, Exacto. prácticamente. Exacto. que sí, Es sí. una tapa, pero para nosotros es una ración. Efectivamente. Bien, tío, después, ¿mariscos de... o a la plancha? Mm. De, de mariscos, ¿qué pedirías tú? Pues mira, yo soy y te digo. Otra cosa, a mí me salen de maravilla los mejillones, me salen buenísimos. Los mejillones. Sí, tengo una salsa ya que la, la, la... Está muy bueno. Pero, a mí no me gustan, tío, porque es mucha cáscara, y sí, es el... poca comida, ¿sabes? Entonces yo... Eh, pues, Tienes razón, a lo mejor sería más para hacerlo en casa, ¿no? sí. ya que tenemos la facilidad sí. de poder comprarlo en el A mí hospital. no me gusta, personalmente, ¿eh? pero ahora, los mejillones... ¿Cómo están aquí? Mejillones cocidos, uh -huh. al vapor, ¿no? Siempre son al vapor. Sí, al vapor están buenísimos, o sea, si venís a España, Pedidlos, porque, en general, están bastante Sobre bien. Sobre todo en el norte. En, en Galicia, los mexicanos sí. son una... Locura. Claro, Así efectivamente. El Galisco, por lo general, Galisco. en Galicia es brutal. Vamos mm. al pescadito frito. Uh, ¿Qué pedirías del pescadito frito? De aquí es donde ya se me, va, frito. Se, me la, se me va la pinza. Uff... Eh, bueno, los boquerones... Yo creo que... ¿Al limón o solos? Mm. ¿Boquerones fritos o boquerones fritos al limón? Boquerones fritos y que me el limón. Ah, el limón para echártelo tú, sí. ¿no? Ah, yo me los pido al limón directamente, ah, sí. sí. Están buenos también. Están buenísimos, Pero tío? a mí me gusta decir, What, ser tío? el maestro del limón. Claro. Yo quiero saber la cantidad de limón. Quieres que echárselo tú, tú, ¿no? Está sí. bien. Wow, ¿tú, ¡Qué tú, buenos a están, a eh! Si siempre te puedes pedir boquerones al limón y, y echarle más limón. Sí, sí, sí. sí Pero bueno, eso ya... Después, yo creo que en toda mesa de cinco personas, de cinco, de cinco comensales, ¿vale? Sí. Debería de haber boquerones, uh -huh. al limón o sin limón, calamares... Claro. Calamares, tío, joder, calamares, calamares fritos, wow, calamares. qué bueno! Eh, adobo, que entiendo que hay gente a la que no le gusta, pero a mí me ¿Adobo? Me gusta. adobo, el, adobo. ¿El adobo exactamente qué es, tío? Yo sé que es como un taquitos, sí. taquitos de pescado frito, pero en sí. realidad, no sé exactamente bueno, lo que es. El adobo, realmente, es el nombre que se le da al plato, pero adobar, cuando tú estás adobando claro, claro. Es, es alinear un pedazo de carne, un pedazo de, de pescado, Ajá, claro. que se queda durante unas cuantas horas o, o días macerando, ¿no? ah claro pero, eh, Esto realmente es cazón en adobo, el cazón es un tiburón Claro, es verdad, coño El es cazón verdad. es un tiburón claro, claro. y se le dice cazón en adobo, quiero un poco de cazón en adobo, que por cierto, en Córdoba bueno, no sé aquí, pero en Córdoba mi, mi ciudad natal lo llamamos Japuta ¿Japuta? ¿No lo habías conocido? No, tío, me suena, pero no lo habías escuchado nunca. De hecho, nunca. Yo cuando fui a Cádiz por los carnavales, ahí el pescadito frito también es espectacular, yeah. le dije, oye, me, me pone un poquito japuta. Y, y se quedó así la camarera, se quedó un poco de... Que, que me has dicho, ¿no? Como... Claro, porque es un insulto, sí, eh. un ins... que... en España sería como un insulto, como... ¡Claro, o sea, ¡Hija de...! Exactamente. ¡Claro, claro! ¡Japuta! Entonces, entonces, como que... dice no, no, yo te, creo que te has confundido. Digo, sí, hombre, cazón, frito... Y dice, ah, tú dices adobo, digo, ¡claro, adobo! ¡Claro! Y me, me por la... Es que por si, a mí me, si a mí me dices eso, yo también <risa> te pregunto, ¿qué, claro, qué claro. me estás contando, tío? Llego, ¡Que me cuenta. Que... Llego a tu freiduría y claro. digo, oh, jo puta, ¡joputa! ¿sabes? ¡Un joputa! digo, <risa> vete de aquí, anda, vete de aquí, tío. <risa> Yeah. No, bueno esto, jo puta. A ver, eh, bueno y, de, y después creo que también el choco frito, a mí... ¿Te gusta? sí A mí no tanto, ¿No? tío. El choco no. frito, el choco es como... como sí, es como, como esto. Como mm. el frito... A mí me gusta más la rosada frita, tío. Bueno, la rosada... Con un poquito de alioli. A mí la rosada me gusta, por cierto, mm. tengo alioli ahí, eh, si quieres... Uh, uh, la, la... De, vamos a probar esto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Córtalo, córtalo. Sí, venga, va, venga. Córtalo y lo probamos aquí en el vídeo. ¿Lo tienes tú ahí cogido? Sí, lo que pasa es que tiene como un poquito de plástico sí, sí, sí, dentro, ¿no? poca coordinación. Sí. Voy a probarlo aquí en, en, directo. en directo. Bueno, en directo. No es realmente en directo, pero que vaya, que... Yo lo eso, aunque tiene plastiquito. Sí, le voy a quitar tiene el plastiquito sí, sí. este por dentro. Se lo voy a quitar y voy a probar el, el chipirón, que a Beatriz le, le, le pareció lo... algo muy raro, ¿no? Yo también lo voy a probar, ¿eh? Mm. Bueno, ya no lo hemos comido, hemos hecho un pequeño corte, para que no, no estemos ahí todo el rato comiendo... No, no, porque, claro, no, no. Todo, todo lo que estaríais viendo, sería nosotros diciendo... Mmm, ¡Qué bueno! No, ¡Madre mía, ah, buenísimo, ¡Está buenísimo, eh! Esto, ¡Esto está buenísimo! En todo. Voy, voy a ir pinchando el otro, <risa> voy a ir pinchando el otro, porque me lo voy a comer ahora. Bueno, Borja, y ya está, venga. De postre, vamos a ir terminando con los postres. ¿Tú sueles pedir postres eh, cuando mí, vas a comer a fuera? Mí me gusta comer... Te gusta. Me gusta pedir postres, a mí no, tío. No? Normalmente no. No tiene este antojo de dulce. Sí, pero no en el mismo restaurante donde he comido pescadito frito. Normalmente lo que hago es me voy a un busco una heladería o ah, voy a un sitio donde, donde sirvan postres, vale, solo postres, ¿sabes? Si por ejemplo ese día, aunque no pase mucho por aquí, hace frío. Claro, si Por ejemplo, ¿tiene algún postre casero? Uh -huh. Unas natillas caseras. O a lo mejor, una tarta de chocolate casera. Sí, sí, sí. Si es casero, sí. ¿Arroz con leche? No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, tío, no me gusta. No me gusta, y mi abuela hace un arroz con leche con canela, buenísimo, pero no me gusta, tío, no sé. O sea, que tu, el don de tu abuela se está desperdiciando. ¡Sí, tío! ¡Joder! <risa> bueno, bueno a, mi, a mi hermano le encanta, así que bueno, él compensa lo que yo no como. Yo sí, yo de postre, de nuevo, yo, yo le hago ascos a muy pocas cosas, entonces yo me podría comer todo. Quizás si me preguntas, ¡venga esto! que Porque fíjate que lo pone aquí todo, Ajá. un montón de cosas caseras, ¿no? Claro, claro, ¡Claro! Es que es eso. ¡Casero! natillas. ¡Efectivamente! Ahora, Voy que... a enseñar una vez más, si me estáis escuchando en Spotify, en el menú, en los postres, pone casero en casi todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque, eh, si la gente sabe que es casero, lo van a pedir con mucha más frecuencia. De hecho, yo no pediría un postre que no sea casero. Yo no pediría un postre que no sea casero en un restaurante, porque te van a, te van a poner el típico postre en plástico. ¿Sabes? Que sí, sí no está que te, bueno. Sí que te digo, que a mí me gusta que la pieza de, de postre, porque al final es un sabor dulce, ¿no? Sí. Que sea grande. Claro. A mí que me gusta el dulce, ya que sea una tarta, pues, que sea, que sea una tarta de... Grande, a ¿no? A mí me ponen muy nervioso en los restaurantes, los platos que son muy grandes, y a lo mejor te pides un, un trocito así de tiramisú, con un poquito de decorado de... Cilantro, ¡Claro, eso claro! No. Eso no. Nah, esa a mí tampoco me gusta. Eso me mata. ¿vale? No, no. Entonces, yo finalizaría, quizás, con un tiramisú, puede ser. Vale, tiramisú está bien. Sí, sí me está bien con, con tiramisú. Yo, si es casero, si es casero, yo pediría unas natillas con galletas. Oh, si sí, es casero, ¿eh? que ahí pone que son caseras. Estas galletas que se parten a la perfección, sí. sin ser de todo crujiente... Efectivamente, ese oh. es el punto. Que la galleta está un poquito blandita, pero no sí, crujiente. Sí, sí, ese, sí. ese es el punto oh. de las natillas, ¿no? Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Efectivamente. <risa> Bueno, eh, bueno Borja, pues vamos a ir terminando y bueno, espero que os haya gustado este podcast y por supuesto, dinos dónde, dónde te podrían encontrar por si quieren quieren saber algo más de ti. Vale, bueno, pues principalmente, como ya he dicho, nos dedicamos a todo lo que es la conversación y la comunicación. Entonces siempre bueno, tenemos la página siesta de más que siesta habilitada, más que siesta.com. También os podéis ir al podcast, que lleva ya tres temporadas en, en, en progreso, ¿no? que, eh, bueno, la verdad es que va para arriba y estoy, estoy contentísimo, más uh -huh. que sí está, muy fácil de encontrarlo. Y también en las redes sociales y en YouTube, aunque no soy tan apañado como, como Vicente, pero es verdad que también estamos en redes sociales claro. donde anunciamos pues el podcast que va a salir cada cada lunes de, de cada semana. Efectivamente. Y ahí podéis estar al loro, también hay gente que deja sus comentarios, vale. podéis participar vosotros, y la verdad es que más que siempre. Sí, vale, que fantástico. Ya... Igualmente, deciros que eh, Borja y yo hemos grabado otra colaboración en su canal, que la vamos a publicar mañana, ¿no? Sí, al próximo día, cuando salga esto. Es, el, el lunes, efectivamente. Esto sale el domingo efectivamente. Y... Lo publicamos mañana, y bueno, podéis ir a su perfil de Instagram, os lo voy a dejar todo en la descripción, y si os apetece, pues os pasáis por allí, escucháis... De que, bueno, está? ¿de qué hemos hablado en tu, en tu bueno, canal? En mi, en mi canal, bueno, hemos uh -huh. hablado mucho de... de, de... Bueno, de tu etapa. Esta de... vez te entrevisto yo a ti, Efectivamente. Como, como, como suelo hacer, la uh -huh. es un poco raro recibir uh -huh. a la claro. contra, ¿no? Aunque me ha gustado mucho, vale. eh, pero hablamos de los cambios culturales, de cuando de tú vivías en Ceuta y después en España, Ajá. y cuando estuviste en Manchester, este, este cambio cultural que hay... Claro, por eso has eh, dicho antes lo del, lo del vinagre, ¿no? Exactamente. Lo del vinagre en el hay, boquerón, ¿no? Hay, hay un, sí, hay un, sí, sí, sí, sí. Una puntillita mm -hmm. ahí de, de un vinagre en una comida, que bueno, lo dejamos ahí para el que quiera escucharlo. Que, efectivamente, que... efectivamente. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado un montón. Os voy a dejar en la descripción todos los links. Y bueno, si os gustan estos podcasts dejad un comentario, y decidme qué es lo que más os ha gustado. Y bueno, eso ha sido todo. Eh, encantado, tío, ha sido ha sido un placer... Repetir, repetir cuando tú quieras. ¡Perfecto, tío! Sobre todo, Sobre todo comiendo, ahora <risa> nos, nos lo vamos a comer, ¿eh? <risa> Hombre, nos vamos a poner las botas ahora. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, cuidaros, y ¡hasta pronto! Adiós. ¡Hasta luego! Bueno, pues como habéis visto en el podcast de hoy, esto es lo que pediríamos nosotros, si fuéramos a este restaurante, a este restaurante de pescadito. Frito, que como habéis visto en el podcast, de hecho, está escrito así, pescadito frito, no decimos pescadito, pescadito frito. Así lo decimos nosotros, así en el sur. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado un montón de este podcast. Si te gusta este canal, no olvides suscribirte, para seguir aprendiendo español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!